Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Hoy os vengo a hablar de cómo he ido a comer con mis padres, con mi Yoshi, y he salido un poquito de casa después de algunos días. Mi padre hacía unos cuantos años ya y hemos ido a comer todos juntitos. Antes de nada, por favor, vete a los comentarios y pon ¡sí! Y a ver si así YouTube recomienda nuestros vídeos. Recordar que si este vídeo llega a los 5.000 likes, voy a sortear este juego. Te lo voy a mandar a tu casa con una cajita de Final Boss. Así que ha un poco Gloria Serra. Gloria Serra eso. En plan, si no te llevas esta caja, verás las consecuencias. ¿Vale? Chicos, este juego vale mucha pasta, aunque esté de segunda mano. ¿De acuerdo? Voy a sortear todos los juegos que hay ahí. Hay un montón de juegos. Y estoy seguro que alguno de vosotros, alguien lo quiere. Así que Y al final voy a ir aumentando la apuesta. Es decir, si con este no es suficiente para los 5.000 likes, pues lo que voy a hacer es ir añadiendo juegos. Hasta poner los 50 juegos. A ver si así pues hacemos los 5.000 likes. Bueno, chicos, tenemos 250 horas del tratamiento sobre los 2.600 que hay que hacer. Voy a quitar esto porque está haciendo interferencias. Ok, lo dicho. Do, eh, 250 euros de los 2.600 euros del tratamiento que voy a hacer en el Instituto Goodman Para quien se conecte ahora, voy a hacer ETM. El presupuesto es aproximado, pero es más o menos lo que nos van a decir que va a hacer. Ese presupuesto. ese presupuesto Por eso me tengo que curar. Porque que, que mira cómo hablo, ¿sabes? Que parece que tengo un problema. Bueno, la cuestión. Eh, 2.600 euros vale Y me harán cosas en la cabeza para poder hablar mejor, que no tiemble y que no tenga problemas de movilidad. Dicho sea de paso, estamos acabando de perfilar el dossier y os voy a presentar un socio nuevo que se va a incorporar, pero poco a poco. vale Estamos avanzando mucho y, por cierto, gracias a todos por el apoyo. Y estamos repartiendo unas tarjetitas que ahora no tengo aquí. Pero, pero la inteligencia, la inteligencia artificial que edita este vídeo eh, va a dejar un QR y ese QR lo podéis escanear y os pido que lo compartáis. Sobre todo tenéis que pensar que YouTube valora mucho cuando se cuelgan los vídeos cuántas visitas tienen, cuántos likes tienen y las interacciones que tienen esos comentarios. Sin más, espero que tengáis un feliz sábado. Mirar ataque de los titanes porque recordar que siempre todo cae, todo cae. Y nada más, chicos, no sé si lo he dicho bien. Pero bueno, a veces me pienso que soy japonés. Eh, nada más, chicos, os quiero mucho. Mucho, mucho, mucho, mucho. ¿De acuerdo? Así que Deep in the Heart y Yoshi os dice ¡Adiós! ¡Que tengáis! ¡Buen sábado! ¡Sábado, sabadete! ¡Adiós!